Ayosauri. ¡Hola Josauri! ¡Hola Josauri! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Josauri! ¿Cómo están que me guardaron tan bien? ¡Josauri no ¿eh? le dieron un paneo! ¿Qué pasó con el paneo de Josauri? Por sí porque aquí damos un paneo eh, a, a mujeres seleccionadas. Jerry, ah no, el flaco. No, no, no, no ellos saben dónde dice peligro porque yo Ay, mira mi Jerry amigo. Jerry el no, flaco. El ah no porque Jerry no, Jerry no da paneo. El flaco. No, el único fla que le a... No. Aquí vino una. <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo se llama? La rubita. No le han ni. Eh, Nani, uh -huh. eso Roldiani. Que el flaco de eh, caramó la cámara y eso fue así. Cuando yo vi eso yo estaba no mareé. <ríe> y qué es esto. Y <ríe> en la redes yo sabía, yo sabía qué nos trae para hoy. Hoy les traigo algo que a nadie le gusta hacer, pero que le va a generar mucho dinero. Hoy vamos a hablar ¿Qué cómo es? ¿Cómo así que a nadie le gusta hacer varias mucho ¿A dinero? A usted le gusta planificar. La droga, eso es lo único que a nadie le gusta hacer. Nadie le gusta planificar, vender droga, pero le gusta lo fuerte. Ah, ya, ya. Ustedes saben que ya estamos entrando a la etapa final. De lo que es el 2019, nos quedan literalmente dos semanas y media de este año. Ahí sí, ya es, vamos a tener que hacer un, un, es, un cierre sí. de programa. Yo no quiero, 24. Venga <risa> acá, <risa> no. entonces, Amanece yo ella, creo, eh, el viernes, creo que el martes. Qué si dinero. Tenemos que hacer el martes el de cierre del programa. es ¿De verdad, ¿cómo es? El martes el de cierre del programa la, sí. vida, la No, vamos a hacer una cena de programa. Eh, ¿Qué quiere comer? Cena. Eh, el bro Jerry y Flaco, una eh, cenita aquí. Podemos eh, traer. Lo único que pa que más para tu jengibre. Yo lo único que sé. Yo, que oye, oye si hombre, meternos agua para arriba y por abajo. Yo lo único que sé es que a mí no ¿Eh? me han brindado nada de Flow Black Cafetería todavía. Ey ey ey, sí, ey, ey, ey, ey, ey, ey. No me han mentir, nada. Por, Allá estaba el, el, el fotógrafo. Fue calladito eh, de la página. Que bravo. lo que está retrallado. Bueno. Entonces yo, sabré. Ya, yeah. pues vamos no a entrar va a en materia. Porque... Ustedes saben que en esta época a muchas personas pues le da por revisar lo que ha pasado en su año, lo que ha pasado en su 2019, para algunos es razón de melancolía, pero en este caso quiero enfocarme a nivel empresarial, que es lo que... Sí, yo sé, porque todos todo todo tenemos metas para... No, que, no que No cumplimos, quiero, no, no quiero sacar... Siempre eso, son por... metas, pero bueno, esto va a cumplir y que va a bajar la barriga ya para estar más fino, porque como está haciendo tarima, en, esto no es verdad, tiene en, que ponerte para en, eso. En, en enero, en enero. Tiene que ponerte para eso. En, en enero. La gente en no dice en enero, en, como en que enero. No en, voy a coger dieta más, semanas. No, no, no me llamen ni me hablen caballar, porque yo en dieta me transformo. No <risa> quiero o sea, que nadie me lo caballe... que venga a hablar. está la empresa. Que Oye, a porque mira lo que pasa. La empresa viene, no, voy a hacer planificación, voy a poner más grande local, pasa año, pasó. No, que no presupuesto... No no Entonces hoy yo le voy a desmontar unas cuantas ideas erróneas y vamos a hablar realmente de lo que es práctico. A mí me gusta mucho lo que es práctico, tanta teoría como que me marea. Entonces vamos a hablar de cómo establecer las metas para este año 2020 a nivel empresarial. Una de las primeras cosas que tenemos que tomar en consideración, antes de entrar eh, en lo que es la planificación, es revisar lo que hemos conquistado en este 2019. O sea, lo que usted dijo en enero, que iba a hacer? Ya sea de boca, si es más organizado, lo anotó. O si usted es un empresario que ya se planifica con una estructura de planificación de meta, Entonces, usted tiene que revisar los resultados que le ha dado este 2019, qué metas cumplió, qué no, qué cosas queremos eh, llevar a nuestro 2020 y qué cosas realmente se quedan en este 2019. Lo primero es revisar todo lo que se ha alcanzado. Y luego de ahí, entonces, podemos sentarnos a tomar en cuenta las diferentes cosas que queremos eh, lograr. Sí, sabe, de... pero Perdón que te interrumpa, pero Dominicano tiene un problema. Ay, que Dios. si no se consiguió un carro, un, un Ferrari con un negocio ese mismo año, o no consiguió una casa, o una pistola, o viajó a Nueva York, el negocio no funcionó. El 20. Yo, yo no, o si el no Dios. se puede ir de Resort todos los meses, tampoco. Mira, no, funcionó, no funcionó. Yo espero, y tengo fe, el como empresario Dios. que el año mío es el 20 por tú te miraste es 2019 so pero no es muy político te da como esto, Pero a ti tú lo puedes quedar la tenés porque tú eres el tipo bien. más pegado Más corrido Estoy hablando como finalizaste no me van a Pero eso que él dijo el año mío es el 20 como Estate que él va a parido algo Estate así. Tranquilo, Económicamente estamos hablando porque ya la <risas> ya <risas> eh, materializar materializar, es mucho bulto, dile. Claro, la pampa, yo sabré, no bulto. Ya la pampa ya. Ya la pampa, tenemos que aprenderla. Ahora. Ahora falta aprender. Para llevar a ajito, la viendo para el tarima. ¿eh? Ay, Tenemos que tres, ya... tres por ahí ya. <risa> este fin de semana. Sí. Todos los fines de semana sí. tú tienes tarima, Neto. ¿eh? Repito, sabes cómo... a mí no me han brindado nada de esa cafetería. Gracias. No, no, no sí. vamos a brindar, vamos a brindar. Entonces, eso pasa. Yo sabría porque a los empresarios dicen. Si yo no me compré un carro, el negocio no funcionó. Así que a veces el año que viene, como que este negocio como que, como que no funciona. No. Y mira, estadísticamente, eh, espero no equivocarme porque lo voy a hacer así como de memoria parafraseando. Se estipula que para que una micro, pequeña y mediana empresa se pueda considerar rentable, tiene que tener por lo menos cinco años funcionando. Entonces, el problema de nosotros es que no tenemos expectativas reales. Usted no puede pretender que un negocio en el que usted invirtió cientos de miles de pesos, un millón, dos millones de pesos, le venga a dar en retorno eso en menos de un eh, al mes o a los seis meses o quizás al año ¿por qué? porque usted va a tener usted va a seguir teniendo los gastos de operaciones, los gastos de estar abierto y va a empezar a invertir también para mantener a flote su recuere, negocio hija, no <ríe> entonces usted tiene que tener expectativas y metas realistas entonces lo primero que vamos a establecer es la diferencia entre metas y objetivos cuando hablamos de meta hablamos de algo que es un ejemplo aéreo, que es algo de un sentimiento, un ejemplo eh, yo quiero vender más para el 2020. Eso no es un objetivo. Eso es simplemente un deseo. O la clásica, aunque no tiene que ver con negocio, yo voy a bajar de peso el año que viene. Para que usted, eh. Gracias. <risa> Para que usted pueda realmente alcanzar una meta, alcanzar un objetivo, usted tiene que ser claro, específico y conciso en lo que usted quiere. Una recomendación que yo le doy, que es algo que yo hago de manera personal y también lo hago a manera de negocio, es hacerse un mapa de sueños o un vision board. Usted toma ya sea una cartulina, una pizarra, como lo estamos viendo en pantalla, uh -huh. y empieza ya sea con fotos, con frases, con recortes, a poner lo que usted quiere conquistar en este 2020. Y lo ah, pone... no, yo pongo fotos ahí que no va a Exacto. Sí, y lo pone en un lugar que le sea visible, ya sea frente a su escritorio en la oficina o frente a su cama cuando usted se levante, cuestión de que usted mantenga fresco en su mente lo que usted quiere alcanzar y se mantenga vigente y trabajando para eso, a materia de empresa usted puede poner ahí, expandir mi local, abrir una nueva sucursal eh, contratar más personal abrir este departamento que mi empresa por ahora no lo tiene eh, eh, lanzar nuevos productos todo eso usted lo puede poner claro, se puede hacer de manera personal también y en las ...diferentes áreas de su vida... Luego de que usted hace eso, entonces ahora es de sentarse con lápiz y papel, que es la parte más difícil. En lo personal, a mí me es más difícil sentarme a planificar que ejecutar. Yo te ejecuto lo que tú quieras, pero sentarme a planificar estratégicamente, tú tomar los próximos 12 meses que están en blanco y ponerle nombre, es un poquito cuesta arriba. Uno puede resumirlo también en seis meses. Los primeros meses... No me... Mira, lo ideal, un ejemplo de lo que a mí me funciona, cada quien le funciona de manera diferente. Yo hago el, el año completo en el sentido de que digo que... Eh, durante los diferentes meses del año yo quiero eh, conquistar tales y tales cosas. Y luego lo divido en trimestres y voy midiendo qué conseguí y qué no. Lo primero es, vamos a trabajar con el método SMART, que mucha gente lo conoce, o el método inteligente en inglés. Y es básicamente un modelo que clasifica las metas. Todas las metas y todos los objetivos que usted vaya a tener como empresa, tienen que tener las siguientes características. Smart de inteligente en inglés. Empezamos con la S, que es que tiene que ser específico. O sea, la meta que usted se propone lograr tiene que ser específica. En vez de usted decir, quiero vender más para el 2020, usted va a decir que usted trimestralmente quiere aumentar la venta por tanto. O sea, cada tres meses usted quiere duplicar o quiere subir la venta un cuarto por ciento. O en específico, cada tres meses yo quiero aumentar la venta en 50 mil pesos más por encima. Eso es una meta específica. Cuando usted no pone una meta específica, no hay forma de que usted pueda medir si la logró o no la logró alcanzar. Lo que trae. Claro, porque al final de año, por ejemplo, ahora yo tuve algunas metas, gracias a Dios, y la cumplí. Y ya yo dijo, ya yo tengo que decir, bueno, ya me funcionaron lo que yo quería en este año 2019. Ya en el 2020 tengo otra nueva. O no veo, o a ver si la, y la repito. Yo, yo cumplí una cuanta también tengo como tres o cuatro enemigos. O lo, fiado. lo okay, fiado. Okay. Pero lo ideal es que tu meta pueda ser medible. ¿Por qué? Porque el sentimiento de frustración de que la idea al principio viene de que tú te planteas una meta que es bastante aérea porque tú dices, ah, quiero bajar de peso. Pero si usted pone, yo quiero bajar 5 libras por mes. Cada vez que usted baje 5 libras usted dice, lo logré. O si baja 4 o 3.5, ok, no lo logré, pero voy de camino. Pero hay una forma de medir que estamos avanzando. No hay una cosa que traiga un sentimiento de mayor frustración sobre cualquier ser humano que el no poder medir sus esfuerzos. O sea, esa vida de del, del ratón de, de la jaulita que va dando vueltas en una, en una rueda, ¿por qué? Porque te levantas, trabajas, te esfuerzas, te explota llegas cansado a tu casa. Pero tú no tienes una forma de tú medir si realmente estás avanzando o estás dando vueltas en círculos. Claro. Entonces por eso es que la meta tienen que ser medible para que usted pueda decir, ok, lo alcancé o me quedé a mitad de camino o me faltó poco o mira no estoy avanzando, tengo que cambiar el ¿Y la plan. La autoevaluación, porque claro. Por ejemplo nosotros que trabajamos, que dirigimos. Eh, departamentos que dirigimos empresas y cosas así, tenemos que ver cómo vamos en evaluación porque no nos evaluamos, siempre nos gustamos que estamos bien. No, yo, yo, yo soy una gente que cuando digo tengo mil suscriptores, yo quiero que hay 100. O sea, usted no puede, tiene que haber un constante. Que, tiene que ver usted mismo, evaluarse de que si usted lo hizo tanto, pues a mí me gusta siempre ver, mi, ver mis propias estadísticas. Es que es así. Entonces, la meta tiene que ser ya dijimos medible, que se pueda cuantificar ya sea en el tiempo que se va a alcanzar o en medible en cuanto a dinero. Tiene que ser alcanzable. Las metas tienen que ser realistas. Me explico. Si su negocio normalmente, lo que está facturando, vamos a poner el ejemplo, mil pesos. Usted no me puede saltar a mí que en enero de del 2020 te quiere vender 250 mil ¿por qué? ¿cómo? No. Porque para generar ventas hay que invertir Recursos, si usted un ejemplo Para lograr vender esos 25 mil Tiene que invertir 100 dólares la misma, y también haciendo lo mismo. Exacto, tiene que invertir 100 dólares De publicidad de Facebook, imagínese, cálculo Usted cuánto tiene que invertir para usted vender los 250 mil pesos, entonces significa Que de aquí, no es que no es viable A largo plazo, es que de aquí a enero Es imposible que usted lo logre Entonces a veces nos frustramos porque nos ponemos Metas que ya sea en el tiempo o en cuanto A recursos o capital humano No tenemos la forma de alcanzarlas en ese momento. Entonces, por eso las metas deben de ser inteligentes. No es lo mismo que yo diga, yo, si yo vendí 100 mil pesos este año, yo quiero vender 200 mil para el, para el final de 2020 o para mitad de 2020. Es más alcanzable que querer hacer eso en un mes. Entonces, a veces fallamos no porque no tengamos la capacidad o los recursos, sino en el tiempo. Que nos disponemos para eso. No es lo mismo que yo quiera decir... Quiero bajar 10 o 5 libras en un mes... aquí que yo diga que quiero bajar 50. Si usted no le toma un mes engordar 50 libras. O sea, es imposible. Exacto. y, y por ejemplo Igual que la meta que uno hace... Bueno, yo Ni con hacer, el balón bajo todo no, no. en un No, no. Un ejemplo, yo... Sé que viene este diciembre, diciembre... Para, eh, para buscar la forma de uno limpiarse y eso. Claro. Ya uno que tiene te que... te limpiaste. Eh, uno limpiarse y eso. Ya uno quiere unas vacaciones. Está uno limpiado. Hecho. Pero bueno, ya... Si mi, no me me, por ejemplo, la meta mía de 2020... Es unas vacaciones familiares. Yo quiero yeah. unas vacaciones. Fuera Entonces, de... la meta también tiene que ser relevante, porque aquí viene el detalle: la humildad de mundo. Sí, que... Él es el finalito. <risa> yo sé final. yo que yo soy. Por, por eso es que tú, atención cámara, tú okay, me tú. odias. Porque ¿Por yo soy. Tú tú, el humildad la grande. O sea, que y hace humildad. Que, porque yo soy el final. <risa> la pampa. No, porque está el final, el final de los finales. el Y, piranito, so, y, y estoy yo. Estoy Como dice ella, como dice ella, Antigua, es que yo no soy humilde. <risa> es, que, es que yo no lo soy. Yo te no estoy diciendo que okay. quiero no serlo, es que no lo soy. Entonces, la meta tiene que ser relevante, me explico. Tú te puedes poner 70.200 metas que tú puedas alcanzar, que sean específicas, que sean medibles. Pero si para ti no es importante, si para tu, para ti ver eso en tu negocio no es importante, tú no le vas a poner atención. ¿Oíste neto? Un Ay. ejemplo, si la meta es específica, es viable, es medible, pero a ti no te interesa lograrla, no es tu visión de vida... Entonces, un ejemplo. Si tú te pones una meta de aparecer... Hablo de, de, de la cafetería de Neto, por okay. favor. Si, me si Neto se pone eh, la meta de, un ejemplo, cambiar la estructura de afuera, cambiar todos los menús y la gorra. Pero para él eso no es importante. Para él es más importante alcanzar más clientes. Aunque esa meta él la pueda hacer, tenga los recursos y la pueda medir, él no le va a poner asunto, no le va a poner empeño simplemente porque no es su prioridad. Entonces... Muchas veces las metas no las cumplimos, no las alcanzamos simplemente porque dentro de nuestro orden de prioridades no encajan. ¿Sabes cuál es la meta de neto para 2020 de negocio de...? Un nuevo no, un nuevo delivery. <risa> atención. <risa> y está de <risa> no, si está sin trabajo. Entonces, la favor, meta no tiene me que se ser relevante, tiene que importarte. Un ejemplo, si en el caso de Genesis que trabaja con, con algo que le da estadísticas muy específicas. Si lo importante para él, un ejemplo, no son los views que tenga un vídeo, sino la veces que la gente comenta, puede llegar a 200 mil millones de views y él no le va a poner atención o no se va a enfocar en conseguir más views, porque al final eso no le es rentable, no es lo que él busca en el caso hipotético. La, o sea, me, la meta mía de mi 20, una de las metas de mi, eliminar. Una... Igual que yo, a mí no me importan los likes, siempre lo he dicho. No, sí. no, no, uno uno unos cuantos cobradores quiero eliminar ya para ir, <ríe> y ir saliéndome. Tú entiendes, ya, yeah. eso es uno de las metas mías Y por supuesto, tenemos que tener en cuenta El tiempo, o sea, si no podemos Medir el tiempo, o mejor aún le damos Menos tiempo del que requiere O más, nos va a dificultar El proceso, porque si le damos menos tiempo Y nos vemos frustrados porque no la cumplimos La frustración nos va a nublar, no nos va a dejar Seguir adelante, pero si por el contrario Le ponemos tanto tiempo que nos Rezaguemos y no hagamos nada tampoco Le vamos a, con a, a conquistar Esta meta, entonces, ya para resumir y cerrar Lo importante es primero que usted plane su año, tome los 12 meses, haga como yo, imprime un calendario, de esos que están en internet en blanco y, no, y, y, y planifique. Y, y, y por favor, deje de estar sacando la maleta. Si usted no tiene cuarto y el en el banco, para arriba de la, hey. ca de la si casa, si usted tiene cuarto en el banco, no tiene negocio, no tiene nada, y te va a decir a buscar visa, porque los loco van a buscar visa en esto. Va a buscar visa, Entonces, está sacando la maleta, porque esa es la meta de siempre, saca la maleta y que va a ver si pueden viajar. Yo no he ido a buscar el visa porque no estoy preparado para ese no, que él me diga tranquilamente que no. Porque ahí tú entiendes, me van a meter preso y yo no quiero eso. Yo me estoy tranquilo aquí. Entonces, ya, modo, para resumir. Lizanne, que programa. ya para resumir, sus ventas tienen que ser enfocadas, específicas, medibles y que usted la pueda lograr y que tenga el capital humano y el presupuesto para hacerlo. Imprima un calendario eh, de los 12 meses del año que viene y divida no en calendario. esos 12 meses. No, ¿Tú viste los calendarios de los repuestos? Cállate. <risa> Entonces, ahí usted puede a trabajar. Ahí, ahí sí hay. Meta. Lo que me han escrito, saben que yo les respondo sin cobrarle a cualquiera que me escriba a través de las redes sociales con cualquier pregunta o sugerencia. Claro, si usted no se quiere aprovechar de mi persona. Claro, claro, Entonces, claro. me puede escribir a @josauri garcía en todas las redes sociales, uh -huh. josauri.garcía@gmail.com es mi correo y también me puedes conseguir al 849-402-0909 para servirles. Señores, ya llegamos al final de esta. Sígame en Instagram. Instagram, por favor, pones, Neto Flow. Pero Fernando, te lo pones. Fernando, sí. ahí. Neto Flos, el día que él seis. me traiga comida, yo lo voy a publicar. Le voy sí, a hacer señores. Un post. Eh. Y también una tarimita de Génesis. Nueva no, no tarima. Eh, el Neto Flow está abierto porque ustedes tienen por ahí eh, para tarima. Así que ustedes saben, pero, en todos eh, lados. Eh, tú, la... ¿Tú trabajas para la tarima? Para tarima, señores. Esto fue Buena noticia y cumpleaños. Entonces debe ser. Finalizó <risa> Finalizó el programa Los Osobrosos. Nos Lo vemos mañana como siempre Ay, con nuevo contenido. Ya ustedes saben, todos nuestros videos en la plataforma de telenor.com.de. Ey, ey, mira cómo bajan ahora. Está ey, ey, frío eh. con <tose> <tose>